Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix Online. Me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Solita no estoy, estoy en Entre Ríos. Y me fui a Entre Ríos, hice un viaje así relámpago. Me voy a encontrar con mi amigo, el coach Jorge, el de todos los martes. El coach Jorge Bournet que esta vez nos trae. Y nos trae la realidad. Así que agárrate, pero porque tenemos que aprender estos tips de la realidad de lo que es diciembre, el bolsillo y todos los gastos que tenemos. Vino re bien que él nos explique todo. Le damos la bienvenida, Jorge. Hola, Jorge. Hola, hola, Cali ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todo Pinamar, a todo el mundo, a través de Mix. Este, bueno, acá estamos. Ahora, otra vez volvimos a, a, lo, a los métodos y a la tecnología para poder comunicarnos. Se, Pero, bueno. se te extraña acá en el estudio, ¿eh? La verdad que fue un placer estar ahí, conocer Pinamar y, y compartir con toda la gente de la radio. La verdad que me vine muy, muy contento. Bueno, muy, muy lindo el que hayas venido y que hayas participado acá en la fiesta de Mix. La verdad que... Y, y esto, ¿no? Esta fiesta tan familiar junto a tu familia. Me encantó. Me encantó conocer. Y hablando de fiestas... El bolsillo de la fiesta. El bolsillo de diciembre, bueno, eh, quería traer este tema porque, bueno, vamos a hablar un poquito de esto que nos tiene tan estresado en este mes, que por ahí ver cómo gestionarlo para que no sea justamente eso un estrés, sino que nos sirva para, para varias cosas, y vamos a terminar eh, a lo mejor viendo la posibilidad de sacar también un crecimiento de esto que, que hoy vamos a hablar. Seguro, seguro. Algo que, que sí, ¿no? que, que es muy importante, es no solo los gastos de la fiesta en diciembre, el arbolito que también trae sus gastos, sino también las despedidas. Todas las despedidas de todos los amigos que tenemos. Tal cual, tal cual. Conozco gente que me dice, todavía estoy pagando los regalos de la Navidad del año pasado. Ah, Eso ya y es. es cierto, es cierto. Por eso es, es este, importante que podamos tomar conciencia de que estas fiestas más que nada son para pasarlas en familia, en, en agradecimiento, sobre todo la Navidad es una reunión familiar donde vamos a, a, a evaluar y, y todo el año que hemos transitado, vamos a fortalecer los lazos con la familia sobre todo, y bueno, también es parte del festejo, después viene Navidad, Reyes, todo esto que hacemos una cadena, nosotros los argentinos sobre todo, que nos gusta tanto este, esta fiesta. Y está bueno que así sea, pero tenemos que ser responsables, ¿no es cierto?, de, de esto para que no nos estrese, como yo te decía recién, nos tenemos después un año entero sufriendo por las decisiones que tomamos en estos 30 días o 24 días que, que de diciembre. Así que bueno, por eso quería traer un, un poquito este tema, que es muy importante que lo podamos. Eh, ver con antelación, ahora ya estamos sobre la fecha, porque empezamos diciembre ahora nomás, faltan días, faltan cuatro o cinco días para empezar diciembre, y esto está bueno si lo podemos este, incluso ver con más anticipación, tomarnos este, un tiempo mucho más grande, puede ser después del de, eh, el segundo semestre del año, para ir proyectando la fiesta y preparándonos para este momento porque de eso se, se trata, ¿no es cierto?, de tener una buena planificación y no dejar todo para último momento, porque cuando vamos postergando y dejando para último momento, después tomamos acción apurados y es ahí donde vienen los problemas. Entonces, lo más importante es que nosotros podamos tener hoy eh, bien en claro cuál es el presupuesto que tenemos para esta fiesta. Entonces, saber cuánto podemos disponer, para transitar eh, todas este, estas fiestas, y bueno, en base a ese presupuesto que tengamos, eh, ajustarnos. Porque muchas veces eh, la sociedad nos empuja un poquito, el consumismo nos empuja un poquito a ir más allá de lo que está a nuestro alcance. Entonces tenemos que tener responsabilidad, saber bien nuestro presupuesto y planificar, que es lo más importante. Yo lo que te decía de tomárselo con mucho tiempo es porque, por ejemplo, los regalos los podemos ir comprando con antelación. Podemos ir haciendo este, los regalos que ya queremos ir, eh, podemos ir comprándolo durante unos meses antes, para ir teniendo, ya sabiendo de que tal o cual familiar va a estar en nuestra casa, que le queremos hacer un presente. Podemos ir tomando eso, esa, eh, esa cautela de ir haciéndolo con tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compramos fuera de temporada, cuando tenemos más tiempo para comparar, para pedir precios, podemos lograr este, mejores eh, negocios. Y sobre todo cuando está fuera de temporada a veces son más baratas las cosas, los negocios tienen mayor disponibilidad para vender, eh, tienen ofertas porque están necesitando llegar a sus pisos de venta. Entonces en esos momentos se pueden eh, encontrar muy buenas oportunidades. También podemos ir haciendo un, eh, un almacenamiento a poco, ¿no es cierto?, durante los últimos meses del año, bebidas, este, conservas, como pueden ser ensaladas de frutas o arvejas o todo lo que vamos usando que son conservas y que las podemos ir guardando, ya previ previendo las fiestas. Entonces, ya eso después, cuando llegue el momento, va a ser algo menos que vamos a tener que presupuestar porque ya lo tenemos ahorrado. Así que sería eso, ¿no es cierto?, ir generando un fondito de reserva para las fiestas, con regalos, con bebidas, con todo eso, eso lo podemos ir planificando. Esto está bueno lo que vos decís, porque siempre eh, para las fiestas hay como un aumento de la mercadería, ¿no? de, de lo que es la sidra, el champán, el pan dulce, la bebida. Y por ejemplo, estas cosas, o por lo menos las frutas secas y todo eso, los turrones, se pueden ir comprando ahora, pero ahora, es decir, esta semana, anda a buscarlo ahora porque después va a empezar el aumento. Después del 8 de diciembre, una vez que se arma el arbolito, ahí empiezan todos los precios de fiesta. Totalmente, totalmente. Lo mismo pasa con la bebida, una sidra. La sidra si la compramos... También hay que tener cuidado porque, por ejemplo, los pan dulces, sabemos que, que lo que no se vendió, los pan dulces, sobre todo los que no son artesanales o de panadería, que son industriales, eh, tienen una vida útil que pueden llegar para la Navidad que viene. Y muchas veces eh, aparecen las ofertas ya por septiembre, octubre, y esos pan dulces todavía son del, del, de las fiestas anteriores. Entonces también hay que tener eh, cuidado qué es lo que compramos y ir viendo todas estas cosas, ¿no es cierto? Que, que pueden aparecer ofertas, pero hay que tener cuidado. Eh, pero bueno, el, el poder planificarlo con tiempo y organizarse está muy bueno. También tenemos que tener una lista bien clara de, de, lo, de las cosas que necesitamos, porque esto nos puede pasar también que estemos comprando en exceso alguna cosa que no nos que después terminamos este, no usándola o deteriorándose porque no la, no la ocupamos. Entonces tenemos que hacer un presupuesto con qué es, qué es lo que vamos a necesitar para no comprar de más y hacer un gasto eh, excesivo en algo que después lo terminamos no usando o regalando o tirando porque se nos echó a perder. Entonces eso tiene que ser. Hoy en día también con, el, con, el, con la tecnología como son los, la, eh, los freezers y todas estas cosas que casi toda la familia en su casa tiene, también lo que se puede frizar, ya sea carne y todas estas cosas que se consumen muchísimo durante las fiestas, también se pueden comprar con tiempo porque después en el mes de diciembre sube absolutamente todo porque la gente, y más calculo yo en una zona como la de ustedes, que es turística, donde todo se va a las nubes por la temporada. Entonces estaría muy bueno que la gente pueda preverlo y comprarlo en, en, en octubre, en septiembre, octubre, en noviembre, cuando todo el comercio está desesperado por ventas, donde pueden aparecer buenísimas ofertas, y podemos ir a, este, guardando y proyectando para, para ese momento. Muy no cierto es que, lo que vos decís, acá en nuestra zona, en Pinamar y alrededores, esto sucede, es más, hay un precio que se llama Precios Nuestros, que dura hasta diciembre, que es eh, una campaña para bajar los precios de la canasta familiar, pero después en diciembre, no, porque vienen los turistas y no, es un beneficio que tiene la gente de acá, que también es razonable para el comerciante, no que como todos, Acá en, en nuestra región, hacemos la diferencia en la temporada, porque no hay posibilidad de hacerla durante el invierno, como en otros lugares. Eh, totalmente. Sí, yo lo estuve investigando un poquito justamente este tema con, con Teo, cuando estuve en, eh, ahí en Pinamar, porque le preguntaba cómo se manejan con el tema de las vacaciones, y claro, la temporada es para todos, entonces también el carnicero, también el verdulero, también el panadero, aumenta sus precios porque tiene que aprovechar el impulso que tiene, y todos los de los pinamarenses entienden de que es la temporada para todos, así que cada uno con alegría, como está participando de ese boom turístico, eh, paga con gusto todo lo, eh, ese momento de turismo y de bonanza que, que existe en el pueblo. Pero entonces, si nosotros podemos crear una estrategia para zafar de, eso, de ese momento y poder anticiparnos y guardar, está buenísimo. Así que eso sería muy importante. También el tema del tiempo, como decía, de anticiparnos, nos hace que lo hagamos sin prisa. Porque en diciembre, cuando nosotros llega el momento, si no tenemos el efectivo, lo vamos a tarjetear. Y la tarjeta, si bien es un muy buen método para financiarnos, eh, tenemos que ser muy responsables porque eh, tiene mucho más perjuicio que utilidad si no sabemos usar las tarjetas. Las tarjetas podemos llegar a pagar dos o tres veces el valor del producto si creemos que porque lo pagamos lejos, lo, lo hacemos negocio. Entonces tenemos que ser cuidadosos con el, la utilización de las tarjetas. Yo conozco personas, por ejemplo, que dicen, bueno, no importa, yo compro todo y después arreglamos. Y perfecto, va y lo tarjetea. Después en la fiesta sí, perfecto, cada uno pone su parte, todo, pero yo en vez de pagar la tarjeta en una cuota y ir y pagar, el, la como la tengo financiada, ese dinero que agarro de la fiesta me la gasto en otras cosas y vivo y me voy de vacaciones y después me tengo que sufrir la fiesta de fin de año durante todas las cuotas que tengo que pagar. Entonces tenemos que ser responsables. ¿eh? Si nosotros organizamos y dividimos que todos pagan una sola cuota y Cobro y voy y pago la tarjeta en términos para que eso no me genere pérdida, porque si no estoy este, financiando yo la fiesta. Eh, eso es muy interesante para las personas que por ahí son convulsivas, que utilizan la tarjeta sin, sin este, el sentido que tiene que tener. Las tarjetas son excelentes para financiarnos porque nos permiten muchísimas opciones, pero tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos. Eh, también tenemos que tener mucho cuidado con el consumismo, tenemos que decirle no al consumismo porque ahora viene toda una campaña publicitaria eh, donde la sociedad nos impone que tenemos que tener tal o cual cosa y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Ir eh, por donde querramos, hacer la fiesta que querramos, pero no engancharnos con todo. Porque este, si no terminamos este, pagando ese consumismo que es impuesto por una sociedad que, que nos lleva de esa manera, ¿no es cierto? Así que bueno, también hay otras ideas que se pueden este, eh, apoyar, como es en el tema de la decoración. En la decoración hay una, una posibilidad muy grande de achicar el presupuesto. Porque podemos utilizar la imaginación, podemos crear... Este, Muchas cosas este, en la casa, artesanalmente, con buenas ideas, para no tener que salir a adquirir absolutamente todo. Sino que podemos eh, hacer eh, adornos hechos eh, a mano, en casa, o comprarlos a, a artesanos locales, vecinos nuestros que van haciendo, y que podemos achicar mucho ese gasto. Y volcarlo a otro sector que a lo mejor necesite un presupuesto un poquito más alto. Y para Yo hacerlo invito. no es difícil, ¿cómo? Yo invito a que vengan a ayudarme con mi arbolito, es enorme. Yo quería, tenía un sueño, quería un arbolito grande, grande. Llega al techo mi arbolito, mide como más de dos metros, no sabes lo que es llenarlo. Hasta que mi decoración es con luces, aclaro esto porque es importante, porque la luz me gusta, y cinta, ¿viste? Las cintas que se compras cinta y le pones monios, monios, monios, y queda espectacular. Y tengo un arbolito sumamente grande. Sí, sí, hay que, hay que buscarle la vuelta a la idea para que quede atractivo, lindo. Y hoy en día podemos hacer cualquier cosa, porque si no sabemos, ponemos buscamos en YouTube un tutorial, a hacer adornos para Navidad. Y hay millones de ideas. Y bueno, después vemos qué es lo que tenemos a mano, cómo podemos ir implementándolo, en qué tiempo lo podemos hacer, y e tomando esa, esa esa decoración que no, querramos. Que, que Jorge, yo tengo los corchos de, de ADN emocional, los voy a usar. Ah, de bueno, King, con, King con, eso, con eso podés, creo, hacer un árbol gigante. A la radio voy a poner los corchitos de ADN emocional forrar los papeles con papel de, este, de celofán y ya está. Un sí, buen moño. Pongo copitas doradas, lo, lo pinto nada más y ya tengo los, los Espero que no se enojen los amigos de, de ADN. <risa> Esperemos que no. <risa> bueno, yo lo que quería decir que la, una planificación correcta de todos esos gastos nos pueden evitar muchísimos dolores de cabeza en enero. Y como te dije, todo el año, si es que este, decidimos pagar nuestra... Nuestra fiesta en 12 cuotas, ¿no es cierto? Así que eh, tenemos que, que usar correctamente las tarjetas, financiarnos bien y tener un, un presupuesto acotado a nuestra capacidad. Este, y quiero aprovechar, porque como nuestra es una columna de educación financiera, quiero eh, eh, decirle a la gente que es un momento excelente para poder educar a nuestros hijos con respecto a lo que es eh, el dinero todo esto que hemos venido hablando todo este tiempo, ¿no es cierto?, eh, que puedan manejar la presión social, esa presión que hablábamos recién de la sociedad de consumo que nos lleva a, a ser consumistas. Entonces es un momento que podemos hablar de todo esto con nuestros hijos para que ellos entiendan de que, bueno, que tenemos que ir priorizando y presupuestando y achicando y teniendo eh, eh, prever los gastos para poder acceder después a todo lo que querramos hacer un ahorro, todo eso podemos hacer. También podemos fortalecer la, la emocionalidad de nuestros hijos en este momento, explicándole todo lo que lo que significa poder procesar esas emociones que de pronto se nos ocurre que queremos tal o cual regalo y que no va a poder ser. Entonces que lo sepan procesar y cómo podemos hacer para acceder a ellos con tiempo y fijándonos como, como una meta para poder conseguirlo. Eh, también podemos hacer eh, educación de una negociación inteligente haciendo un presupuesto participativo con nuestros hijos. O sea, ¿en qué decidimos gastar? ¿Vamos a rifarnos todo en las fiestas o vamos a tener unas fiestas este, acotadas, como deben ser, pero teniendo después... La visión de que también queremos irnos de vacaciones, porque después viene enero, viene febrero y también nos queremos ir de vacaciones. Entonces, en ese momento podemos eh, enseñarle y educar a nuestros hijos a negociar inteligentemente. ¿Qué vamos a resignar ahora? ¿Qué vamos a aportar para el futuro? Y eso lo, seguramente a la larga va a dar buen, buenísimos resultados, ¿no es cierto? También podemos inculcarle la generación de activos. Si el chico quiere tal o cual cosa y tiene su capricho, que entienda que los caprichos eh, se consiguen con la generación de activos. Entonces proponerle, bueno, perfecto, ¿qué podemos hacer para juntar el dinero de ese que estás necesitando? Y que genere un activo, que se ponga a hacer, no sé, coronitas para las puertas, con las piñas que recolecta en Pinamar de los pinos ahí, que los barnice, que haga unas coronas, que las pueda vender y que pueda juntar el dinero para acceder a eso que quiere. Entonces eso también, generar un activo para nuestros caprichos. Eso sería bueno como educación, como parte de esa educación financiera. Este, también enseñarle que vivir en abundancia no significa el derroche, de que tengamos que tirar, que sobre todo, no, no. Con todo lo que necesitamos para nuestras fiestas, pero sin derrochar, comprando inteligentemente, sabiendo de que el dinero no se gasta. ¿Eh? entonces eh, todas estas cosas también es este, maximizar los recursos enseñarle a eso cómo lo vamos a maximizar para que nos rinda todas estas cosas podemos aprovechar en este momento de la fiesta haciendo ese presupuesto participativo en familia con todos nuestros hijos para que ellos vayan viendo cómo se maneja porque eso después lo pueden proyectar a cualquier a cualquier parte de su vida también eh, los invito a, a achicar el presupuesto en lo que es pirotecnia. Hay un, hay un gran compromiso de, de, del mundo entero en decirle no a la pirotecnia, no solamente por los riesgos que implica, sino también por el derecho de los animales, que sufren muchísimo, así que ahí podemos acortar una gran, gran parte de, de, del presupuesto que es la pirotecnia. No usemos pirotecnia, no, no está bueno. Este, y bueno, y otra cosa que también quiero eh, llevar es la conciencia del compra artesanal. Porque la abundancia, eh, para que nuestra abundancia llegue nosotros tenemos que hacer fluir. Y a veces estamos co comprando productos que a lo mejor son más baratos y que se producen en forma industrial y a lo mejor hasta esclavizando a personas que lo realizan al trabajo, que vienen de, de China o de cualquier otro país. Y nosotros tenemos vecinos que hacen cosas excelentes, que tienen sus emprendimientos, que están corriendo sus sueños. Entonces apostar parte de nuestro presupuesto a esa compra artesanal de nuestra gente, de nuestros vecinos, que, que podamos también ayudar para que el flujo de esa abundancia universal llegue a todos y que podamos seguir creciendo. Así que bueno, eso quería decir que no las fiestas no sean un tormento, que podamos inteligentemente proyectar para que no sean un estrés que nos dejen de cama, sino que podamos disfrutar en familia y entendiendo que lo mejor está en la celebración y en el festejo eh, de, de un año más de vida, cerrar un ciclo, arrancar otro, proyectar para futuro. Y bueno, los invito a todos que puedan tener eh, una fiesta en armonía. Tal cual. La verdad que me encanta esto que estás diciendo porque nos trae, ¿no? A conciencia de lo que significan las fiestas, y esto también en el arbolito, un regalo. ¿Por qué no poner un lápiz? ¿Por qué no poner una agendita o un papel y pedirle a quien va a recibir ese regalo que diagrame los objetivos que tiene para el 2020? Que diagrame su sueño, que lo anote en ese día tan especial, en ese día que, obviamente, las emociones, ¿no? eh, Del encuentro, de todo, es el momento, no de balance, sino de, de ver qué queremos para nuestro futuro, dar nuestra visión y escribirlo porque vamos a tener 12 meses para llevarlo a cabo. Tal cual. No podemos este, impactar en el, en el pasado porque ya pasó, entonces lo que pasó, bueno, lo superamos, cerramos el ciclo y planificamos a futuro esa realidad que queremos tener, este, haciendo las declaraciones que tengamos que hacer en positivo para enfrentar el nuevo año, con toda la fuerza vamos a tener un país renovado, eh, con un nuevo gobierno, con los argentinos somos... Eh, eh, por naturaleza optimistas, así que va a haber un momento de optimismo y debemos apostar todo a que a este gobierno le vaya bien, como a cada gobierno que venga, porque este, como hemos hablado en épocas de elecciones, eh, eh, el, nuestro presidente va a ser el piloto del avión en el que vamos todos. Así que tenemos que apostar para que le vaya bien para que todos podamos llegar sanos y salvos a destino, y que cada uno pueda ir cumpliendo sus sueños. Así que este, esta Navidad seguramente, este Año Nuevo, nos va a encontrar ahí con mucho optimismo, proyectando, soñando, y este, poniéndonos en marcha para ir cumpliendo nuestros sueños. Seguro. Bueno, Jorge, muy linda la propuesta de hoy, estamos en prevención a diciembre, eh, me gustó esto y esperemos que haya sido de utilidad para toda la gente que nos está escuchando. Y esperemos que sea tiempo todavía, que podamos este, tomar, estamos ya, dice, eh, hablando de la Navidad, todavía falta, pero sí, la prevención y, y la planificación es fundamental. Tal cual. Gracias Jorge, un abrazo grande. Hasta el próximo Gracias momento. Cari, un abrazo para todos los que nos están escuchando. Jorge Burme, desde Entre Ríos a Pinamar, quédate con nosotros, quédate en el magazine, hasta las 4 de la tarde hacemos que esta tarde de martes se convierta en la mejor tarde de ti. Ya venimos.